Buenas tardes Endurator Que nada, que David que se ha puesto cansino diciendo que quería venir otra vez a practicar la senda esta que le enseñé Y a ver si conseguimos que no ponga pie en el suelo, Aquí sí? ¿Eh? ¿Estás preparado? ¿No tienes miedo? Muy bien Y nada, os vamos a enseñar un invento que hemos hecho para poder ayudarle en las subidas Aquí sí? Ahora, vamos para allá y os enseñamos la técnica de David Venga, va la técnica de bajar. ¿Me remolca? ¿Eh? ¿Me remolca? Sí, tienes que engancharlo. Tienes que aprender a engancharlo, mira. Sí, no sé cómo se engancha. Se engancha ahí. ¿Vale? Vale. Vale, ya. Ay, pues me la bici. Tienes que ir recto conmigo, ¿eh? A ver. ¿Vale? ¿Va bien? Sí. ¿Te gusta el remonte o qué? ¡Sí! ¡El demonte me encanta! Estoy deseando venir otra próxima? Eh. Sí. ¿Está sí. bien, no? Sí. Estoy agarrándome. Vale. Agarra mañana fuerte. Sí, sí agarra fuerte. Siempre mira hacia adelante y quita la rueda. Sí, sí, mira para adelante. No, no. Ahí, control ahí, bien, bien, lo bien. bien, bien, bien. No apures, no aprietes tanto el freno, ¿vale? Frenas vale. un poquito y suelta. Frenas un poquito y suelta, ¿vale? Mira, la charca está aquí. Frena, frena, contáselo. Frena, frena, frena, frena. Frena, ahí, frena. ¿Esa es la charca? Sí, frena, David. Vale, vale. Prenas, prenas, prenas, prenas, prenas. <risa> no es que debería llevar unos guantes. Joder, eh, ¿llevar los guantes y no te los has querido poner? Ah, vale, es que no sabía que eran para la bici, que bueno, no, ver, que eran... Los guantes para qué te crees que son? Para que el frío y un poco para la bici. no pasa nada? Aquí otra cambio. Pero mira, llevar las protecciones y tan salvado, ¿lo has visto o no? Sí. Escúchame. Sí. Cuando bajes ¿Sí? y frenes con el trasero, ¿Sí? luego te tienes que ayudar con el delantero un poquito. Vale. Porque si no la, la bici, la bici la para, la para siempre el freno delantero. Siempre. Pero hay que tener cuidado y, y en las curvas no, no usar el freno delantero porque la rueda delantera resbala. Se resbala y al final te caes. Ah. Entonces frenas con el trasero y conforme la bici va frenando, va frenando, va frenando, aprietas el delantero. Vale. Me ha gusta, me ha la bajada como la has hecho Oye, pues No hay ranas no, no. Ahora están bajo tierra. ¿Te acuerdas el vídeo ese que grabé de la... que había un montón de sapos? Sí. Pues estaban aquí metidos todos. Sí. Sí. Ah, oh, mira, eso de allí es uno. ¿De qué? Eso de allí. ¿De allí de dónde? ¿Esa ¿De piedra? No, son piedras. A ver, tráeme, Méteme Déjeme que vea. A ver. Me he dado la otra vez en las manos. ¿Qué te ha pasado? Que me ha pillado una piel y me tropezado. Esta. ¿Pero te has tropezado cómo? Pues que pillé ahí el pico. ¿Pero el pico con qué? Con la rueda. ¿Pero cómo vas a pillar el pipa ahí? El pico este. ¿Qué? a ver, David, tenemos que ir. Tenemos que ir viendo. ¿Por dónde vamos, hijo mío? ¿no? ¿Te ha hecho daño o qué? Un poco. Bueno, no ha a nada. La cadena. ¿Qué le pasa? No sé, es que hace un ruido. No, solo freno. No, no, no, no, no, no, no. Ah. ¿Esta cuál es la bajada que me daba miedo? ¿Eh? ¿Esa ¿Esa cuál es la bajada que me daba miedo? Sí, es la baja del último de rodilla. Ay, papá. No sé cómo conseguir la barra, ¿sabes por qué? ¿Eh? Por la esta roja. Entonces, no sé cómo conseguirla. espera, espera, que aún no me he montado. ¡Ah! Papá, no sé si la voy a poder bajar, ¿eh? Bueno, tú, tú tírate por donde yo me tire, ¿vale? Bueno, vale. Y la en de freno trasero, ¿vale? ¿Trasero o delantero? Trasero. Vale. Venando con el trasero un poquito, ¿vale? ¿Vale ya? Sí. Venga, a ver. Si no. Venga, tú por donde yo me tire, ¿vale? Ahí. Agarra la manilla fuerte. Bien, bien, bien. Espérate, ah. espérate. Esta es la piedra, está el medio? Vale. Lo has hecho bien, ¿no? Sí. Ya está, venga, vamos. Espera, espera. Venga, monta. Como te has parado, me he tenido que bajar, claro. ¿Eh? Como te has parado, me he tenido que bajar, ves para allá. Yo voy a quitar la piedra. Sí. Por me yo me meta tú te metes, ¿vale? Vale. Ahora en la raíz de la raíz con la Papi, esto la raíz con Venga, sí. está Venga, espera, que baja abajo, que me la paso. Yo no me espero Venga. Espera, voy a estar más lejos. Es que me gusta estar muy lejos por las cuerdas que me paro. Venga, de ya puedes hacerlo, va. Ah, no. Venga. Dios Me quiero estar un poco más lejos. Para coger un poco más de... Ya sabes, este... Bien, bien, muy bien. Vale. vale, venga, bájate, que vas a subir, vas a hacerlo otra vez. ¿Otra? Sí. Vale. ¿Para que le quiten. ¿Eh? Esta de abajo. Venga. Concéntrate. Sí, sí, yo me ¿Vale? concentro. Escúchame, por aquí, Y ves que vas muy rápido, aquí, aquí tocas un poquito el freno trasero ¿Vale? y ya lo sueltas. Agarras el manillar fuerte y recto. ¿Vale? Vale. Venga, vamos. Un poquito. Venga, déjala correr. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Probamos otra? Venga. O ya. O vamos a ir a esa. A ver, venga. O vale. subimos, subimos y hacemos las dos de una. No. Va. Venga, voy a ver esa y. Vamos a ver. Esa es igual que esa, ¿vale? Mira, tú vale. uh, ven conmigo, arranca conmigo, ¿vale? No. Pero yo, no, yo la voy a ver y si veo que... Venga, por vente para acá. Mira. Esta. Por aquí. ¿Vale? Por aquí. Resto. ¿Vale? Esta por la rama esa de ahí. La rama, tú, por encima de la rama. Tú, por la rama, por aquí, mira. Tienes que pasar por aquí encima. Por aquí. Cuando llegues a la rama, agarras el manillar fuerte y, y fuerte los brazos. ¿Vale? Vale, ¿me tiro yo primero o tú? Tú primero, ya No, venga, ¿Ya, ¿Ya tira, que tira. estás? Venga, vamos Espera, espera vale. Bien, bien, muy bien Vale Muy bien Venga, sube, vamos a subir otra vez y lo haces, ¿vale? No, no, no Sí Me da miedo Venga Despacito Entra despacito Y la dejas correr Bien, bien, bien, bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que ha frenado ahí arriba. Tienes que aguantar y cuando llegue la bici aquí, mira, cuando la bici caiga aquí, es cuando tienes que frenar, ¿vale? ¿Paquito o no? ¿Paquito? vamos. No. It's No, pero me Mira, me va bueno, eh, la eh, bici. ¿Por qué te estás por ahí? ¿Estás por donde yo me he dicho? No, porque me voy por aquí porque las cuentas a mí no me gustan. La charca, la la es No, que es. que esto a mí en Chinchilla no me debe llevar por aquí. ¿Por qué no? Porque esta mía hay tantos valles que me puedo tropezar. <risa> Pero si llevas protecciones, hijo mío. ¡Da igual! Si llevas protecciones... ¡Da igual! Bueno, pues ya está. Nos vamos para casa. Ya está, no pasa nada. ¡Para casa no, no! No te traigo más. Eh, David, esto es lo que hay aquí en Chinchilla. Y esta es la senda más fácil. Es la que yo quiero que aprendas. Que aprendas y te la hagas. Y no tengas miedo. Bueno, eh, hay que tener miedo. Pero hay que ir con cuidado. Eh, frenando. Cuando vayas muy rápido. Yo freno un poquito con el trasero. Y paro la bici un poquito. Si veo que la bici se embala freno con el trasero, que veo que con el trasero no me frena la bici, pues utilizo el delantero y ya está hijo mío, pero si esto te da miedo lo dejamos y cuando seas más mayor, si te apetece volvemos a ver que no pasa nada, y ya está, cuidado ¿eh? no te muevas que viene una bici, no te muevas, buenas, hola, da igual que sea una bici grande que sea una bici pequeña, eso yo lo sé, Da igual, la cuestión es ir y no tener, tienes que tener miedo, pero ir con cuidado ya está. <risa> Venga, vamos a subir por ahí. No por vamos... ahí no. Por aquí. ¿Sí? David, no tienes que ser negado, hijo mío. Tú tienes que confiar en mí. Yo no te voy a tirar por un sitio eh, que te hagas daño. Vale, por aquí chivide. sí, decía por ahí, por donde ha subido el chico. No, ya, ya vamos a ir por arriba. Vale, pero me tienes que poner el remolcador. Sí, pero ahora, allí arriba. Ah, vale. Bueno chicos, esperamos que os guste el, el, el vídeo eh, eh, David, ¿te ha gustado el remolcador? ¿Cómo? ¿Vas a volver a hacer el mountain bike? Sí ¿Pero esta, la senda que hemos hecho? Sí. ¿Pero cuándo? ¿Dentro de 5 o 6 años? ¿Ahora ya no? no cuando cumpla 7 años ¿Cuando cumpla 7 años venimos otra vez aquí a Chinchilla? Sí ¿De momento nos quedamos en el bocete? Sí ¿Por qué? Porque la verdad es que... Que tienes mm. mucho miedo, ¿eh? Pues nada, no pasa nada, nos quedamos en Albacete, hacemos rutas por Albacete y ya está, ¿vale? Bueno chicos, que si os ha gustado dale a Me Gusta, compartir con el resto de Mini Endurator que hay por ahí por el mundo y suscribiros al canal que es gratis, ¿a que sí? Nosotros no cobramos nada. Bueno, nos vemos en un siguiente vídeo. Bueno, dentro de 7 años veréis a David en un siguiente vídeo aquí en Chinchilla, ¿eh? ¿a que sí? Bueno chicos, ya nos volveremos, nos volveremos a ver dentro de otros siete años Chao